Señores, y continuando y empezando las informaciones, que siguen los leones, los guapos, los, los matatanes, los machos hombres pecho peludo de esta República Dominicana, y es que circuló un video donde se observa como un hombre golpea a una mujer en boca chica. En el audiovisual, el individuo aún sin identificar se acerca al vehículo de la dama y luego de intercambiar palabras la agrede en la cara, provocando que la reacción de la mujer de los que estaban alrededor. Así es, ahí vemos ese video que se dio a conocer hoy en, en las redes sociales, ¿verdad? Ya reproducido por los medios de comunicación. Este incidente, ¿verdad? Donde este hombre, este otro león, pues le habla mal, o sea, tiene una discusión con una mujer y luego pues Mira. la agrede. Miren eso. Y miren, en una... El piso el acelerador en una y de, y de nuevo, otra vez, insólito de lo que está pasando aquí. Y entonces, en Santiago, el segundo video, pues una joven acusa a su expareja de envenenarla a ella y a su madre. Esto fue en el residencial Mimosa 1 del sector de Villaverde, en Santiago de los Caballeros. La joven que se identificó como Ana Carolina Polanco, el segundo video, eh, dice que tanto ella como su madre también se llama así, Ana Carolina Polanco, pues habrían sido envenenadas por un café, por un hombre identificado como Rafael Antonio Domínguez, alias Chichi. Vamos a escuchar el testimonio de esta joven. Buen día, eh, yo soy una de las envenenadas, mi nombre es Ana Carolina Polanco y mi madre también, Ana Cirila Jiménez. Eh, nosotras estamos de acostumbradas a tomar café antes de irnos a trabajar todas las mañanas. El café lo, lo veníamos tomando desde el domingo de la semana pasada. Y nos hizo daño el viernes. Inmediatamente yo lo colé, lo preparé, lo enluyste y me lo tomé. Me sentí mareada, la vista se me puso borrosa, no veía bien. Eh, me dio náusea fui al baño a vomitar. Mi madre pensaba que se me había bajado el azúcar. Y ella fue a la cocina a buscar el agua del, para la niña para bañarla, para prepararla, para llevarla al colegio. Y se tomó el café, porque no sabíamos que era eso. Cuando ella se tomó el café, comenzó a sentir los mismos síntomas que yo sentía. Ahí fue que nos dimos cuenta que era el problema era café, que el café estaba envenenado. Yo llamé 911, llamé a una vecina. Ella estaba sin fuerza, pero ahí ve mi madre así, tirada en el suelo. Porque ella de una vez, desde que se tomó el café, no se paró más. Pero yo cogí fuerza porque estaba sola con la niña y llamé 911, 911 llegó y no traje infantil. Yo estoy separada del papá de mi hija, él tiene otra familia y quiere que yo la acepte en esa situación. Siempre le he dicho que no, que no quiero vivir así, que así era que me mentí. Bueno, ahí están este, este, estos dos incidentes de bueno. última hora. Agradecemos a los muchachos de los mocanos que nos han facilitado las imágenes de este hecho en Santiago. Y pues, ya junto con otros hechos que están eh, dándose a conocer a través de las redes sociales, por ejemplo, hace varios días eh, una mujer, no sé si es esta misma, pero una mujer sufrió golpes de otro hombre. Eh, en, en otra en, Sí, muy marcada quedó en, en, la, en el rostro y en el cuello. Como once estocadas, ¿qué se dice? Sí, sí, así es. Entonces, se está saliendo de control, no quiero ser alarmista, pero al parecer. Eso es lo que está ocurriendo, se está saliendo de control esta situación con estos hombres que se siguen creyendo que son los últimos, que son los más fuertes, que pueden ejercer su eh, poder, su autoridad y pues eh, aplicar violencia contra las mujeres y contra cualquier persona también por cualquier cosita. Como ya sabemos, ya pues incluso han muerto personas. Por, solo por un roce de vehículos solamente por eso um, hay personas fallecidas en este país. La situación de violencia, de espiral, de violencia sigue y es muy preocupante. Así que nosotros queremos llamar primero a las autoridades para que pues, sean más rígidas claro. en esta situación, que sigan tratando como de buscar algo de prevención, de llamar a la prevención a la gente y a la propia gente también, a la propia ciudadanía, pues hacer un poco más comedido sobre todo a los hombres que... Si quieren ponerle o levantarle la mano a una mujer, no importa si es su pareja o no, óigame, por favor, vamos a ser un, un poco más racionales, no seamos tan bestias, tan animales. y Vamos claro. a tratar bien a la gente. La palabra, la palabra. Se emociona. Perdón, no no por la palabra, Se quillo, pero... que está, está, tiene ira, tiene ira. No, es que da ira, pero mira que es lo que pasa. Van a seguir subiendo ese tipo de violencia por dos factores. Cuáles son los dos voy a, voy a los dos ámbitos. El primero es que mucho, en muchos estos casos que han sucedido, las personas no ven una gran una gran consecuencia que le ha dado a estos señores. Por ejemplo, estamos hablando de Alexis Villalona, estamos uh -huh. hablando por ejemplo de regidor. Y ahorita se queda ahí de que ah que lo citaron. Y ya después nadie menciona si le cantan tanto, si le hicieron esto, si cumplió esa cantidad de tiempo en toda la cárcel. Entonces dirán, bueno, si ya no le han hecho nada, ¿qué será a mí? Yo puedo hacerlo, lo que van a durar para el par de días y me voy. Porque no hay algo que digan, conchales si me, si yo hago esto le doy, me embromé. Uh -huh. Porque tú ves que esa gente en Estados Unidos, en otros países, lo piensan dos veces antes de cometer un hecho. Porque que se broma de una vez. Y está también el segundo hecho. Que hay mujeres también que se acostumbran, ¿por qué? Porque es lo que yo digo. Cuando una mujer llega al ámbito de aficiarse, para decirlo en esa palabra que es nosotros, los crimen dominicanos, que ya estar enamorado nivel dios, eh, aceptan uh -huh. todo entre de una pareja y cuando le da indicio de señales esa pareja por no dejarla, o tal, muchas de esas mujeres que son muy apechadas a su pareja, mayormente son amas de casa, que no saben sustituir ellas solas, entonces pasan este tipo de violencia. Y también, esto se está saliendo demasiado de control, y llevando casos que tienen que ver con lo que es automovilístico, que es lo de esta chica que hablamos que fue sí. en Boca Chica, y también lo de Alexis Villalona. Entonces, también se de los casos de envenenamiento, o si no, del ácido del diablo, ¿Qué pasó con esta muchacha que fue en caso de envenenamiento junto a su mamá en Santiago? Sí. Eso es lo que yo digo, pues yo mejor me quedo soltera. Porque que no se puede... Y pasa mucho eso porque... Y ya, ya no voy a decir todo porque ya, ya me dio un boche de tela. <risa> yo voy a decir, algunos entonces, algunos, cuando tú conoces a una persona, a un hombre, y como decía, estaba hablando ayer ese tema, cuando están enamorados de esa mujer y quieren conseguir a esa mujer, te bajan a la luna, las estrellas, te uh -huh. venden todo. O sea, cuando te tienen ahí, que saben que ya de ahí tú no te vas porque tú estás eh, encegada, enamorada, que cuando uno está enamorado uno, uno ve, uh -huh. ya ahí las cosas cambian y es donde ya tú empiezan las inseguridades, las infidelidades, uh -huh. entonces con eso hay que tener mucho cuidado. Con este tipo de situaciones. La fiscalía, con esos casos que han pasado, que por favor lo tomen en serio. Y la Policía Nacional también que haga eco de esto. Y las feministas también, movimientos feministas, y los movimientos o sea, que la no violencia contra la mujer, también que se hagan eco sobre ese tipo de noticias y ayuden a un movimiento para que esto se controle. Destacar antes de pasar a, a Angel, que ya no es solo eh, estos no, para que hay una bulla encendida. No, eh, es, neto, esta, es, es Neto que llamó ahí, pues no lo pasé para allá. Este, neto, que tú quieres? Dime. Estamos en vivo. Mira, que esta situación con, eh, de violencia ya no es solo violencia, ¿verdad? Que se queda de género, intrafamiliar. No, ya es violencia directamente contra mujeres, de hombres contra mujeres, por cualquier cosa. Bueno, eh, el León de Baní, con la cuestión de la. Que fue un choque. El regidor por el trabajo. Aquí no sabemos en pocas chicas qué ocurrió. Bueno, pero son situaciones de violencia que están generando contra las mujeres por hombres que no necesariamente tienen que ser sus parejas. Eh, bueno, saludando aquí a, a Jorge Luis Sánchez que llegó aquí al estudio de de nuestro programa sí, los sí, bueno siguiendo con el tema tú sabes que nada más no, no es lo que ha pasado este año no, no olvidamos de, la, de lo que pasó el año pasado aquí mismo en san francisco hubo una joven que la mataron en una banca apuñalada sí y sí, no se, sí. No, creo que el hombre está preso si sí. está preso sí sí sí pero hay muchos casos que mucha gente a veces lo pasa desapercibido porque no, la, en las redes sociales no, no le dan tanto tanto eco tú me entiendes pero lamentablemente muchas mujeres han perdido la vida por por, por, por personas por hombres que, que sufren tú me entiendes de darle golpes son muy violentos y quieren tener la cosa obligado y esto es algo esto esto es algo que no es ahora esto es algo de nunca acabar tú me entiendes esto es algo que no le vemos fin no vemos no vemos una participación de las autoridades fuertes para eso verdad de la violencia contra la mujer el, el, el feminicidio eso lleva años gente sí, sí. gente en contra de esto y todavía vemos que todos los días mejor se le da más fuerza a esto o sea ya hoy en día cualquier hombre ve una mujer en la calle tal una trompada sin pensarlo o sea que ya hoy en día es más fuerte todavía la violencia porque antes tú antes era yo me imagino que antes le daba más miedo un hombre verdad que quisieran una pero ahora ya cualquiera cualquier le da una trompa a, a tu hermana que anda en la calle por, por, porque te miró mal entonces yo no estoy entendiendo qué es lo que está pasando cuando las mujeres ahorita se armen con, con cuchillo y empiecen y empiece, y, y, empie, y, empiece, y, empiece y empiecen a mocharle lo lo, va, lo la vaina a los tigres y empiecen a empiezan claro. a entonces a ponerse brava entonces cuando después no, no diga odiosa en la calle que porque hay hay, hay mujeres yo te voy, cuando las mujeres empiecen a armar, que empiecen a armarse de valor que saquen, que le saquen cualquier arma a un, un tío claro. y hasta maten es que uno después no digan eso está aumentando y no porque está aumentando y no solamente violencia física hasta con un simple hecho de decirte la cosa o querer provocar algo en ti porque yo lo vi en un en un canal de YouTube una chica aquí de aquí de dominicana que Van, pero pasa mucho en la capital Cuando toman carrito y cosas Que a veces caminan unas cuadras sí. Y hay un grupo de señores Ya mayores que pueden ser papás de ellas Entonces, si ellos le dicen Y que diane, chula, tú tu cita linda O cosa X ¿Qué pasa? Si tú no le respondes Te dicen, ay, sé está cotizada ¿qué es ello, qué? Y muchos han tomado el, Tu ignorancia para pararse Y hacer cualquier gesto, para hacerte molestar O lo que sea, sabiendo que ellos son Un gen dominante independientemente de lo hay mujeres que hay que dársela que de un tabarón a cualquiera, ¿verdad? Pero que eso va aumentando y está afectando a la sociedad, tampoco tenemos que dejar de lado que también en ambos géneros se está viendo mucho porque independientemente de todo hay que controlar esto, las reacciones que se toman en las distintas situaciones, tanto automovilísticas, de pareja, intrafamiliar, hasta con personas que tú no conoces, hay que tener que haber un control y que la ciudadanía sepa que cuando ese control esté y tenga consecuencia, la persona que haya cometido ese hecho, sepa que la va a pagar y bien cara, no que se va a quedar impune y no se va a volver a hablar y vamos a continuar mm. en lo mismo. Y eso es así.